Mami Lover no respeta mis vlogs Mis amores, en el día de hoy nos vamos de spa Porque sí, porque me lo merezco Después de los masajes, uno queda como turulego así. Vamos a cambiar y nos vamos para la piscina. Acabamos de salir del spa. ¿Qué les parece este look? Soy como una caja fuerte. Desde el moño, que es el mismo print, el traje de baño y la cartera. Vamos lo que tengo antes. Mis amores, y acabamos de salir del Eden Rock, ya me cambié como pueden ver, ahora nos vamos para otra playa Pero primero pasamos por la construcción de nuestra nueva casa en Punta Cara. Ven, y explica tú. Mira, a ver. Aquí. Aquí es donde vamos a cerrar. ¿eh? Aquí es la puerta de entrada de la casa. Entonces, Esta aquí es la entrada de la casa. Así que mucha imaginación. Esta es la entrada de la casa. Este de acá creo que va a ser el cuarto de mi hermana. Es uno de los más bonitos porque tiene hasta un pan. Si tengo imágenes de lo que va a ser la construcción, se las voy a estar ingresando ahora mismo. Esto de acá. Imagínense, este es el primer piso y miren lo grandes. chiquito que nos vemos aquí. <risa> Y ahí comienza el segundo piso. Y nuestro cuarto va a estar ubicado... Allá. En vez de aquí, imagínenselo, pero allá atrás. Pa. Tenemos un spa. Ese hueco, ustedes ven allá, vengan conmigo. Si tengo imágenes, les prometo que se los voy a poner para que se lo puedan imaginar. Este de allá es el spa y ese es el pichicuchi. Ahí está la primera habitación. Sala de juego, el pasillo, el, el, el elevador. elevador y pasillo, elevador y pasillo, sala de juegos acá, pasillo, pasillo hacia los exteriores, allá es el, una habitación, habitación y esta zona de ahí que lo ven curva, va a ser como el, el área del spa y va a caer una pared de agua, vamos a ver cómo queda. La casa club donde está mi casa, el resort Punta Cana Resort Y ahora les voy a mostrar todo, todo, pero todo lo que yo traigo a la playa Así que vengan, vamos a buscar en mi cartera Lo primero que hago cuando llego a la playa es pedir un Apero Spritz Esta es mi bebida forever and ever de la playa O sea, siete o y salgo en 4 patas de aquí Mis amores, mi celular, ustedes saben que estamos divididos en cabeza, tronco, extremidades y celular Esto no puede faltar yo siempre ya traigo el traje de baño puesto Porque a veces no me gusta ir como que al baño público Cosas así, así que yo tengo ya puesto un traje de baño Pero traigo un segundo traje de baño porque no me gusta quedarme Cuando salgo de la playa no me gusta quedarme con el traje mojado No sé, me da como que tiriquita Segundo otra segunda gorra, ¿por qué otra segunda gorra? Porque a veces no me pega la gorra que tengo con el traje de baño que voy a usar segundo Aunque ahora creo que esta me pega más con la que tengo El caso es que siempre traigo una segunda gorra también Porque me quedó muy mal sabor una vez que se me perdió una gorra Y yo me estuve con el pelo así que parecía una loca Así que siempre una segunda gorra La Próxima cosa que cargo es una batida de proteína Aquí se las estoy enseñando Esta ya la mantengo fría en mi casa Y siempre la meto en el bolso ¿Por qué lo hago? A veces en la playa, mis amores Las cosas que hay de comida Son como que papitas fritas, hamburguesas Pollitos fritos Todo, cosas malas Y puede que yo pique eso Pero sí necesitamos tener como que Un batido de proteína Que nos mantenga alimentado Con todas las vitaminas Y esto siempre, siempre lo cargo, mis amores No importa la marca que sea Una batida de proteína No te puede faltar Sobre todo que en la playa uno se deshidrata Pasa hambre y de todo La caja de los leches de sol la cosa se empieza a poner buena Saco Camila los bolsitos Ustedes saben que yo soy María bolsito Y traigo el bolso, el bolso, el bolsito y el bolsitico Este bolsito que está por acá, mis amores Fue de una colaboración de Fendi con Kim Kardashian Con Skims Así que de este tengo como que el grande, el mediano y el chiquito Y aquí miren todo lo que guardo El perfume, mis amores Yo estoy usando este perfume ahora para por las mañanas Me encanta Porque después huelo como que a sal No sé si a ustedes les pasa Pero cuando uno va a la playa uno huele a sal Uno huele raro, raro Esto es lo que traigo acá Acá también traigo, miren, una barrita de proteína A veces no me quiero tomar el líquido, pero sí guardo la barrita de proteína Acá traigo mi lipom, mis amores El sol siempre, siempre, siempre nos maltrata muchísimo, muchísimo, muchísimo los labios Así que esto no te puede saltar Y eso este me lo pongo cada un segundo Mi bloqueador solar de la cara, mis amores Es este que estoy utilizando ahora mismo Por cuestiones de cuestiones, no puedo enseñar la marca Pero es este que está aquí Siempre un bloqueador para la cara, ¿ok? Mi hand sanitizer, mis amores A veces ya voy a ir a comer, a, a saltarme con la papita, con el chicken nugget, con lo que sea Un poco de hand sanitizer para no tener que ir al baño El que estoy usando ahora mismo es el de Touchland Me encanta, no es pegajoso y huele súper, súper rico Este específicamente es de la colaboración que hicieron con Disney Acá traigo un brillito que tampoco les puedo mostrar mucho, mis amores Pero es un brillito de la marca Camila Gribité Beauty Que si no la estás siguiendo, te la voy a dejar por aquí abajo, mis amores Si a mí no me gusta, mis amores, un producto es imposible que yo se lo pueda vender Así que esa es la razón por la que la traigo ahora a todos lados, de noche, de día, de la hora que sea Por acá tengo esta cremita de Nivea, mis amores A mí el mar, después que yo salgo de ellos, yo, yo siempre voy a la ducha que hay normalmente Y me saco como que toda el agua salada Y después me pongo un poquito de cremita La que estoy utilizando es esta de Nivea Soft que me encanta, me encanta, me encanta, me encanta Que tiene un potecito súper chiquitico Está demasiado Y Ustedes saben que yo soy de las cosas miniaturas por acá, mis amores, está este spray mágico Mis amores, a mí no me pagan un peso por yo hacerle promoción a esto Pero a mí de verdad que me encanta este producto Es un producto de Bath and Body Works Bath and Body Works es Es Lavander and Vanilla, mis amores Yo se lo he mostrado anteriormente Yo lo utilizo antes de dormir Y bueno, cuando me voy a echar en la tumbona Que voy a leer el libro o algo así También me gusta como que darle su spraysazo Siento que me lleva como que sense, ¿no? Yo lo hago así y ya como que huele rico, me encanta Mis amores, y esto que está por acá es un Beauty Elixir Este líquido ustedes lo han visto 1500 veces en mis videos Es para la cara como que te refresca Dicen supuestamente Que esta era La receta Mágica De la emperatriz Sisi Y por acá Mis amores Traigo un reguero De hebillitas Porque después Que salgo del agua A veces me quiero hacer Como que un peinadito O algo así Esta que está Por acá es de Chanel Esta es de Gucci Esta también es de Gucci Esta también es de Gucci Bueno Muchas hebillitas Ya en este bolsito No traigo más nada ¡Tarán! ¡Eh! este bolsito que está por acá mis amores siempre está en mi cartera aunque no esté en playa o sea cuando yo viajo está en mi cartera cuando no viajo está en mi cartera todo el tiempo está en mi cartera tiene cosas muy muy importantes por ejemplo tiene estas dos inyecciones que ustedes ven por acá mis amores yo les he contado a ustedes que yo soy altamente alérgica y desafortunadamente no sé a todo lo que soy alérgica y he parado muchas veces en el hospital y cosas así así que siempre tengo mi inyección de epinefrina conmigo aquí tengo dos shots suficiente para llegar al hospital por acá mis amores está mi medicamento Ustedes saben que yo les he contado que yo he sufrido de ansiedad y depresión Gracias a Dios hace, puedo decir que par de años creo y que ya no me da ningún tipo de ataque ni de pánico ni de nada pero igual tengo mi medicina de emergencia en este pomito que está por acá no le enseño mis amores porque no quiero que si alguno de ustedes está pasando por la misma situación que yo pues vaya y compre el medicamento o pida una receta siempre es importante que visites a tu médico y que lo importante es que te consultes con alguien eso es lo más importante también tengo mis amores como buena dentista una pastica dental se me quedó el cepillo pero no importa me enjuago la busca esta que está por acá, mis amores, que es el aceite de neroli También me encanta para cuando estoy en la playa Lo uso para dormir también en el avión Me lo pongo acá en los puñitos Y lo vuelo y me relaja muchísimo y esto que está por acá lo uso tanto en el avión como cuando estoy en la playa A veces no me toca sombra, hoy me tocó sombra Pero a veces me lo puedo poner aquí Ay, y duermo riquísimo con la brisa del mar Y ya para terminar, mis amores, ¿qué más tengo en este bolso? Ok, el libro que me estoy leyendo Yo normalmente solamente tomo un libro para ir a la playa Me leo muchos libros durante el año Pero cuando vengo a la playa o me voy de vacaciones solamente tomo un libro Y me toma casi que dos años para poder terminarlo Estoy ahora con la muerte de Roger Acroy. Es un súper clásico de Agatha Christie Así que este es el que me estoy leyendo ahora Y aquí está la ropita Con la que me voy de la playa Es un sweatcan, Como pueden ver es nuevo Me lo compré porque me encantaron los colores Y se ve como que súper comfy Y los colores son así como que De arcoiris y de verano Qué caliente está el agua está la canilla, la historia que una vez más, Mami Lover no respeta mis vlogs, mis amores Súper, súper rico, me parece súper rico Ya cuando uno sale de la playa hay muchísima brisita Mis amores, y con este reggaetón, ahora sí voy a terminar este video Espero que les haya encantado este vlog que han tenido conmigo de playa Y también conocieron lo que va a ser mi casita nueva Los quiero, los amo, los adoro Y colorín, Colorado, el mundo de Camila Por hoy se ha acabado